Hoy, en Logística en un minuto, los almacenes reguladores o centrales. Son un espacio físico donde se gestionan, almacenan y distribuyen productos tanto a almacenes de distribución o regionales como a clientes finales. Permiten una mayor eficiencia, flexibilidad en la gestión de inventarios así como un mejor aprovechamiento de los medios de manipulación. Sus principales características son, primero una ubicación estratégica, que depende de dónde provengan los materiales y dónde distribuyan. Luego, disponen de gran capacidad de almacenamiento, en comparación con almacenes regionales o de aprovisionamiento. También la centralización del inventario, ya que es de donde se gestiona todo el stock de la empresa y por ese motivo cuentan con tecnologías de gestión avanzadas. La principal ventaja de disponer de todo el stock mayoritariamente en un punto es una mayor eficiencia en los medios de manipulación, personales y facilidad de gestión de stock. Tenéis ampliada esta información y muchísimo más en almacenlogístico.info. ¡Os esperamos!